Hoy he sido víctima de un juego de fútbol, de managers, y no tengo palabras. ¡Qué pena! Pero eso sí, me ha recordado una cosa, y voy a comenzar, increíble, voy a comenzar cantando una canción de Barón Rojo, uno de mis grupos preferidos. Pero eso sí, sin música real por el copyright, porque no lo tengo. Ahí voy. Programa. Contratados por seres sin razón ni piedad, no hay palabras en el mundo que definan vuestra crueldad. Por dinero nos no hacéis jugar a juegos que vendéis, pensando que vamos a picar. Y aunque siempre vigiléis y vida os proceséis, no es tan fácil hacerme callar, resistiré. Resistiré hasta el fin, siempre diré la cruda realidad Joder, ya está, lo canté a Operación Triunfo ¿Esto qué? Bueno, por lo tanto, ahora en Ya no Juego Más, un lamentable juego de managers de fútbol El nombre ni lo digo, lo pongo para que lo sepan Fíjate, es que no tiene ni nombre Simplemente terrible, te indica qué hacer, cómo y paso a paso, te va llenando el alma de mierda. Un juego que podía ser una maravilla, se convierte en esto. Vean, vean, acabo de ganar dos partidos sin saber ni cómo. Y eso que dice que es el entrenamiento. Yo... Me niego a formar parte de este sistema de juegos, de cualquier cosa y me la suda los patrocinadores y los vendedores y los que dan su imagen para esto. Así que yo ya no juego más a este juego porque ni le llega la suela de los zapatos al Track Suite Manager. Un juego antiguo, sí, antiguo, sin gráficos, con texto nada más, pero mil veces más emocionante en el que eres un entrenador que coge a tu selección tras el último fracaso en competiciones mundiales. Y de verdad, dependía de lo que hacías para ganar de nuevo una competición tras la humillante derrota. Está en inglés. Yo no sé inglés, pero por algún motivo lo comprendía. Así que le recomiendo que lo prueben. Es una maravilla. Así que solo te pido, si te da la gana, que te suscribas, que no me importa, que ya digo en la descripción del canal por qué hago estos vídeos, tú verás qué hago, pero gracias y hasta la próxima.